hermoso traje baño para niña, muy fácil de confeccionar aquí le dejamos los patrones voy a dar pausa el video y en una hoja de papel plasma todas las medidas y te quedará igualito aquí previamente cortada la tela listo, vamos a abrir la tela igualito al patrón, la parte de trasera más larga que la delantera. En esta parte vamos a hacer un pequeño detalle, cortamos aquí. De esta manera. Pasamos costura. Cortamos. Listo. Así nos queda. Pasamos costura en esta parte para unir luego en esta parte y en esta vamos a colocar un bies, un refuerzo cortamos una tira larga y la colocamos de esta manera pasamos costura y luego volvemos a doblar para que nos quede como un 10 en todas estas partes también, listo, así nos queda el refuerzo el viento alrededor ahora en esta parte vamos a pasar costura volteamos y pasamos costura listo y en la parte de entre las piernas vamos a colocar también un bíe y doblamos Nos queda así y le hacemos pequeños cortes para que pueda doblar bien. Ahora vamos a cerrar esta parte, acomodamos bien, pasamos costura. Ya listo, pasamos costura. Ahora sí, vamos a doblar nuevamente. Y pasamos costura todo alrededor primero tenemos que cerrar abajo y luego doblar y así nos queda muy bonito muy fácil de confeccionar este hermoso ahora vamos a colocar el detalle en el hombro que son unos vuelos ya previamente cortada en el patrón se encuentran las medidas listo y la colocamos de esta manera más grande le pasamos costura en toda la orilla y buscamos las esquinas pegamos esquina con esquina de esta manera y pasamos costura bien y listo así nos queda este precioso trae baño para niña pasamos a verlo en toda la, la orilla ahora en esta parte vamos a colocar un tirante Colocamos una tira, doblamos de esta manera: de 3-4 centímetros y 19-17 centímetros. Y la vamos a colocar la cuarta parte del hombro. Doblamos así y pasamos costura. Luego ya lista, doblamos y la colocamos en el hombro. De aquí a aquí doblamos para buscar la mitad del hombro. Más o menos buscamos el hombro y lo pegamos de esta manera muy fácil espero que ustedes lo puedan realizar y no si les gusta este hermoso proyecto en esta parte vamos a colocar un vídeo ¿sí? con un refuerzo todo alrededor y unimos nuevamente en la esquina pasamos costura y doblamos para que no quede como un día listo hermoso proyecto para una niña para una bebé le puede quedar espectacular